En el día de hoy, un gran debate se ha generado en el país con respecto al toque de queda, a la posibilidad de que se flexibilice el toque de queda o no en esta temporada navideña. Como hablábamos ayer, dábamos la información de que el presidente solicitó 45 días más de estado de emergencia lo que podría conllevar a que el, el toque de queda continúe. Si no fueran a dejar el toque de queda, pues no entiendo que no habría sentido de pedir 45 días más de estado de emergencia. Sin embargo, vamos a ver qué tanto se puede flexibilizar. Preguntábamos sobre la opinión del comercio y esto es lo que nos respondió Rafael Soriano, el presidente de la Asociación de Comerciantes de la Provincia de Duarte. Sí, definitivamente eh, toda la sociedad dominicana está esperando de que se puedan flexibilizar un poco lo que es el horario del toque de queda. Primero porque eh, la, hay muchas empresas que en estos momentos Muchas, eh, muchas compañías eh, que trabajan en horario nocturno, que han, se han visto bastante afectadas la, han quebrado muchas empresas de ese tipo y necesitamos pues seguir incrementando lo que es la recuperación económica del país y ya pues eh, lo que debe del gobierno es controlar lo que son los protocolos eh, de salud el uso obligatorio de las mascarillas el distanciamiento para que el, una posible flexibilización, flexibilización del toque de queda pues no afecte en lo que es el, el, la, la, el contagio que actualmente se ha mantenido estable. Eh, sin embargo, nosotros siempre estamos de acuerdo con cualquier medida que se tome en torno a la salud. Sin embargo, eh, saludamos cualquier medida que sea de flexibilización para el toque de queda, no eliminándolo porque el toque de queda puede ayudar pero sin embargo una flexibilización yo creo que sería sano y la sociedad dominicana pues lo está requiriendo en estos momentos. También saludamos el hecho de que en el día de ayer la, el, ministro, el Ministerio de Salud Pública anunció de que ya tiene previsto y planificado para el próximo marzo del 2021 pues comenzar lo que es el inicio de la aplicación de las vacunas. Esto lo saludamos porque eh, ya todo el mundo pues está esperando pues ponerle fin a o iniciar con, con el proceso de ponerle fin a esta pandemia que tanto nos afecta. Salud. Esperamos que usted también esté compartiendo desde su hogar con nosotros esta taza de café. Vámonos, señor director, entonces, con la próxima información, el doctor Rafael Rodríguez nos habla de las medidas que se van a tomar con el aumento de los casos de COVID-19 en el país. Se ha dicho que hay sectores que dicen que no es cierto que haya un rebrote en el país. Sin embargo, el doctor dice que hay una ocupación de 50%. Una ocupación de un 50% es de preocuparse. Vamos a escuchar lo que dice el doctor porque se van a reunir mañana jueves en la gobernación una serie de instituciones para tomar medidas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 a la persona que mantiene... Adelante, señor director. Y hablando de salud pública, ayer el Ministerio realizó en Santo Domingo una rueda de prensa para advertir a las personas que tengan vehículos de esa institución que están en usufructo privado, que deben ser devueltos en 48 horas, o de lo contrario, los detalles de cada irregularidad serán dados a conocer a través de un espacio pagado publicado en los medios de comunicación. Yo encuentro que esta es una advertencia muy, muy leve, eh, esta que hace el ministerio. Siempre vamos a entrar, señor director. El... En el caso de Salud Pública, aquí hubo una denuncia del doctor Rafael Rodríguez de que unos vehículos no, no estaban ahí. Hubo una respuesta del de doctor Ángel Federico Garabó, que fue el incumbente anterior. Y eh, no se sabe realmente en qué quedaron, si estaban todos los vehículos ahí o no. Pero esta... Esta, este caso de estas ruedas de prensa del ministerio, veo como que esto es muy, muy leve, el decir que el que tiene para uso privado un bien del Estado, un bien nuestro de los, de los que pagamos impuestos, simplemente es que se le va a publicar en un medio de comunicación. No, el que tiene un bien del Estado usufructuándolo, tiene que ser sometido a la justicia. Es, es preso que tiene que ir. Ah, mire, en 48 horas, si usted no trae ese vehículo, lo mandamos a buscar más raos. Porque tiene que, tiene que haber un régimen de consecuencia en este país. Las cosas no pueden ser así, tan, tan suave tan... No, no, no, no. Usted tiene un bien. No, mire, bien, las 48 horas. Sí, pero no para publicarlo, dije. No, que no traiga este vehículo Están hablando de cientos de vehículos eh, Lo vamos a publicar Por Dios Vámonos con la próxima.